Bueno, chicos, es de noche ya, pero igualmente. Yo ya me he duchado y todo. Y todo. Pero igualmente vamos a ir a ver la Uy, casa con la quiero que lo enseñar. No me monté en este coche. Siempre viene de mala. Sí. Así que ya se montan todos. A ver. vamos a poner el cinturón? Uy, ¡Cómo Qué buena iluminación. Sí. 6 grados hace mirar lo lleno que te llevamos eso Bueno, esta es la casa, no se ve apenas nada Porque es muy de noche, aquí hay una farola Y que realmente sea un poquito más de lo que... ¡Ah! Que me atropellan Bueno, aquí es la entrada Ya no... Ay, por Dios Ya no... Ahí y bueno, pues aquí está la entrada ¿Qué? ¿Tu muñeca? vale ¿Viene alguien? Bueno chicos, estamos aquí En la entrada, esta, esta entrada aquí No tiene calización Qué fuerte que yo esté enseñando la casa Bueno, y entramos aquí ¿eh? Y no hay lámparas Aquí hay un baño, nada más entrar, aquí está la entrada Aquí hay un baño Si giramos Esta puerta da al salón Y mirad, está aquí Este mueble, ah, este mueble me, me gusta mucho Lo podría usar yo como Como esto, como ropero o armario Aquí hay una chimenea, no hay luz Así que esto es lo máximo que vais a poder ver, a ver si le sube el brillo Al máximo, bueno tenemos todas nuestras cosas. está todo el salón, es bastante amplio. Aquí abajo de la escalera hay un huequito. Y luego, aquí, a lo de la chimenea, encontramos la cocina. Aquí hay una nevera, congelador. Un ¿Vale? A ver qué chulo esto todo. Y aquí no sé qué están haciendo. Aquí hay un hueco abajo de la escalera que se puede poner algo. Luego por ahí os lo enseño otro día porque está muy oscuro y no vais a ver nada. Entonces, mirar este hueco de aquí que hay aquí en la escalera. Me encanta, ahora os lo enseño mejor. Vamos a terminar de subir y mirad qué chulo está. De este huequito este. Luego por aquí... Hay un baño, un cuarto, una habitación Esta habitación es un poco pequeña Y luego está esta de aquí, esperaros Que es un poquito más grande ¿Qué? Sí. Esto es chulo, aquí se sí cae luz A ver Ahí vas a dormir tú no, no, no, no, no, no Y bueno, se supone que está Ah, mirad, aquí está la chimenea Esta Que mmm, pone calentita Toda la, la planta de arriba Hasta está esto Y esta habitación lo que vamos a hacer Es dividirla en dos Aquí se queda una y ahí se queda otra Vale y aquí hay otro baño. A ver, ¿qué tablas son esas? De de la armario. La ah, de la bueno, ahora estamos otra vez en el salón y si vamos por esta puerta, que tenemos un montón de espacio. Uh -huh. Y aquí está la otra habitación, que se están haciendo algo de reformas o algo. Sí. Ah, quita la, la, la pared. sí. Había un papel, han quitado y han pintado Sería como esta Esta habitación me gusta mucho Pero que esto. Pero yo, no me, me encanta esta habitación a ¿eh? mí Lo único de malo que tiene es que tiene el, arma, el armario este empotrado Que yo quería va? hacerme mi propio armario así A mí me, me encanta este armario Bonito, ¿a verlo cómo es? es a mí me encanta además esto, me encanta Tiene ah, tres Tienes tres mm. Mira la ventana ves? tan enorme que tiene, o sea, esto tiene que tener una iluminación por el día Ah, verdad, mira Ay, esto me gusta, mira, mira, mira para los juegos de mesa Vamos a meter los abrigos y los... la ropa de invierno esa cosa. Ah, vale. Este no está pegado, ¿no? Sí ah. Y a ver qué hay por aquí, que le estoy enseñando la casa A ah, mirar aquí está el baño la luz? Tiene luz, sí Pero Mira qué bien el váter. Uy, está caliente el suelo. Es que está, este baño tiene calefacción en el suelo. La ducha, yo, una puerta hacia la terraza, que bueno, el exterior lo enseño mañana. Nuestro lavador iría allí. El iría allí. Y aquí está la sauna. Es bastante grande esta sauna, ¿eh? Ah, este es el árbol que me parecía un gracioso. Es muy bonita la sauna. Aquí cabemos todos. Y luego la terrazo le enseño mañana. Mira aquí tiene un mueble abajo del lavabo. Sí. Para meter los platos. qué gracioso. Sí. Ya me encanta que. Qué gracioso. A ver esto, pero hay agua. Sí. No lo enciendas. Qué guay mira la ducha. Sí. Ay. Y bueno sí, seguimos ya por aquí. Aquí pero tenemos la, la calefacción. Y, con la y más calefacción. ¿De la calefacción? Y este es el agua caliente. Ah. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ups. ¿Qué hay? Posibles. Ah, a ver. Y ya por aquí está la terraza. Ah no, todavía no hay terraza todavía. Aquí hay otro armario. Sí. Este armario también se puede llevar por aquí. Hay luz aquí. Pero no está el interruptor. Y esta sería nuestra, nuestra casa, ¿no? Oye, ¿y aquí qué hay? ¿Un sótano? Sí ¿Se puede entrar? No, este no es un sótano A ver qué hay ¡Ay, qué miedo! ¡Papá! ¡Qué miedo, por Dios! ¡La tabla! ¡La tabla! ¡Qué miedo! Uy, se está abriendo solo la puerta. Papá, cierra allí. Es un sótano. ¡Tenemos sótano! Mm. Qué miedo, yo no entro. Cierra ¡Tierra allí! Qué? Qué? ¿Qué, ¡Qué miedo! miedo. ¡Qué asco! Allí hay rata y todo. ¡Qué y miedo! Mira abajo. Bueno, chicos, estamos a jueves. Buenos días. Y hoy ya terminamos la mudanza. Mañana hacemos limpieza. Y ya pues la semana que viene iremos poniendo ya las cosas en su sitio y todo eso Pero hoy lo que vamos a hacer es llevar muebles porque hemos alquilado un carro De estos que se ponen atrás del coche Yo estoy y llegamos ya a al cole así que os explico rápido para guardar pues todos los muebles para llevarlos La mesa, el sofá, es todo un poco desordenado ¿vale? Pero bueno Así que ya nunca más vamos a ver esta casa como era antes Chicos ya no quedan mesas en casa, solo queda un sofá y cuadros Y algunas cositas aquí Y voy a merendar aquí, sentado en el suelo Vaya eco que hay, eh Mirad chicos, aquí ya están guardados todos los platos, vasos Aquí tenemos los cubiertos Todavía hay que guardar Sí, es que todavía nos quedan muebles enteros Por vaciar Aquí ya no queda tanto Pero aquí sí, por ejemplo Y luego... Aquí está Luna guardando su ropa. Bueno, lo que le queda de ropa. Y aquí está toda mi ropa. ¿Os acordáis que la semana pasada ordenamos ya todo el armario? Pues otra vez. Vamos a tener que volver a ordenar. Mirad que solecito más bueno que entra por la ventana. Ah, mira, esta es. tengo que llevar la llave de mi taquilla. Mirad que vacío está todo. Todo el, el cuarto. Qué pena, no. es que me recuerda un montón a cuando llegamos ¡Buena, bueno, ¡Buena, porque es no! Es que... es muy fuerte, ¿eh? ¿Y esto? Pero ahora... A ver... Esto es mío Pero ahora hay que tener... ¿Y tú por qué tienes esto aquí? Ah, no sé, me lo traje de España El, cuando llegamos? Mirad, este cuarto aquí todavía queda el tendedero. Aquí no queda nada. Luego por aquí. La cocina, que bueno, esto ya lo he enseñado. Y el salón que también lo he enseñado. el baño. Mirad, chicos. Ese de ahí es nuestro coche que hemos alquilado. Un carro. A ver, a ver que nos acerquemos. Lo veréis mejor. Un carro. Pues para llevar muebles y eso. ¿cuánto ha costado al día. Para un día y medio 45 ha costado 35 euros un día y medio este carro de aquí. Por si alguien se quiere mudar en Robaniemi, lo cogí ayer por la tarde y mañana a la una lo tengo que devolver. Vale. Lo vamos a llevar al lado de casa. Hostia, había, había un carro más barato en otra tienda. Estaba a la mitad de precio Era 10 euros al día y, Pero se han acabado Se acabaron los, los carros Estaban todos ocupados Mirar qué grande es esto O sea Es convertir un carro de este En, en no sé, una auto En una caravana así, Algo para ir de acampada Que se abra entonces se abre hacia los lados y tiene más sitio, tiene cocinita uh -huh. y todo. Qué guay, yo me quiero meter dentro. venga ya hemos me metido el sofá. ¡Ole, ole, ole! ahora los cojines del sofá. Y todo. Nos vamos a despedir de la casa A ver, vamos a recordar Aquí está esta habitación Todavía hay que llevar muchísimas cosas Pero bueno, eso ya mañana Y nosotros yo creo que ya nos vamos Ah, sí? ¿sí? mañana volvemos a esta casa, por Dios Mañana después del cole venimos a limpiar Sí Que todavía no me tengo que despedir de la casa Hasta mañana casa Ay por Dios, y yo ya aquí poniéndome sentimental. Ay, de verdad, Nicolás. A ver chicos, estamos llegando y vais a. Estáis a puntito de ver nuestra nueva casa. Mirad, este es el caminito para llegar. Y en tres, dos, una vez enseño un cachito. ¡Ay! ¡Tará! ¡Nuestra nueva casa por fuera! ¡Uh! ¡Toma ya! Mirad qué guay. Uy. Y está, el lago. y está al lado de un lago, esto es lo mejor de todo Bueno, también o sea, una carretera igual ¿vale? Sí, o sea, tenemos una casa al lado de un lago Y una carretera Uy. Y la bici de luna La bici de luna Tenemos que traer también lo de... O sea, el nuestra nueva casa eh, no, no, Mira, no, no. podemos subir al <risas> techo Bueno chicos, voy a presentar Mi cuarto Mira qué chulo me está quedando Lo estoy reformando así un poquito, poniendo a mi gusto Aquí va a dormir Luna Y aquí vamos a poner una pared De armarios ¿Vale? O sea, se separará así Entonces aquí vamos a poner Uy Están aquí montando muebles Van a poner eso Y bueno pues así está quedando todo Mirar de aquí lo que estoy haciendo Es porque este armario Antes tenía esta cortinita así Cubriéndolo todo entonces lo que estoy haciendo es quitarle las chinchetas que tiene para que se quede así en una puerta como esta. También le quiero cambiar los, los pomos que no me gustan nada. Les pongo algunos así más bonitos. Pero bueno, así es como está quedando. Así es como quiero las puertas de cristal y que se vea la ropa. Pero mmm, todavía le tengo que poner varias, varias cosas. Para que quede bien. Mira, así que queda el armario. Toca que quitar esto y ponerle más baldosas por aquí. Mira, estas son las vistas que tenemos. Esta es nuestra mini ventana. Tenemos que limpiar que esté lleno de moscas. ¡Ah! Mira el atardecer que hay. El fondo, mira el Pero bueno, este es nuestro cuarto por ahora. Aquí tenemos toda nuestra ropa. Eh, la cama es la misma. Solo que la litera que nosotros teníamos antes, pues la hemos cortado por la mitad y ha quedado así. Y esto lo voy a poner así, como si fuese un sofá y aquí quiero poner una mesita o algo. Todo así muy bonito, pero eso va a llevar su tiempo. Y ahora vamos a ir abajo a coger más cosas que tenemos por ahí. Estamos subiendo este mueble que es gigante. Este es el que va a separar aquí. Qué miedo. A ver, a ver, bien. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado, se cae Bien. Aquí tiene que entrar. y así quedaría aquí, queda un hueco grande pero ponemos la puerta un poquito así y queda perfecto, de todos modos aquí vamos a poner un mueble, un mueble más y aquí vamos a poner lo vamos a tapizar con un papel bonito así y aquí, aquí está el cuarto de luna que ya ya está poniendo a su gusto así queda el mueble y aquí también lo vamos a tapizar y así vamos yo creo que hoy ya no vamos a hacer mucho más cambios. Así que eso. Nada. Vámonos para abajo que vamos a cenar ya. Y ya se hace tarde. Bueno, ya nos hemos duchado aquí. La ducha de aquí es bastante cómoda y además que tiene el suelo súper calentito porque tiene calefacción debajo del suelo. Así que está bastante bien. Y ahora vamos a dormir aquí. Bueno, voy a dormir aquí en mi mi camita, en una estación, en la otra pared, en la otra, en el otro cuarto. Así que nada, nos vemos ya mañana, chao. chicos mirad estamos yendo al cole en el coche porque bueno pues la casa está a 10 kilómetros del cole así que tenemos que ir en coche pero ya el lunes se supone que nos llega la tarjeta para ir en, aut en autobús bueno chicos ahora sí que sí ha llegado el momento más triste de la mudanza bueno ahora sí estamos en casita subiendo sacos para arriba reordenándolo todo acabamos de hacer la cocina mirar todavía falta pero poco a poco están los cubiertos los platos para que habrá de todo hay cosas especias bueno y esto cosas de desayuno y todo esto ¿Te gusta nuestra nueva casa? Mm -hmm. Y bueno, pues así está todo. Por ahora. Mirad Qué bonitas las vistas que tenemos al lago aquí. Mm -hmm. Mira, está allí mismo. Y luego por aquí que no está colocando su cuarto. ¿No? ¿Puedo enseñar tu cuarto? ¿O lo quieres enseñar tú? A mm ver. -hmm. ¡Ay! Qué oscuro que está. Oh. Parece que estamos en la selva Con un pajarito aquí ¿Cómo lo vas a poner? Eso lo confieso no se va a aguantar No se aguanta Y yo creo que la mesa deberías de girarla así Para que te entre luz Así no... En teoría no está bien. ¿Qué tal? ¿Dónde puedo poner esta luz? Aquí. Poner? Sí, también me iba a poner, pero es que no llego a ponerlas aquí. Ha puesto las luces aquí las ya, ya pero que estás. No ha las mejores vistas de todas. O sea, mirad. Imaginaos todo esto nevada. Aquí tiene su acordeón. Bueno, tú verás. Y ahora vamos a subir a ver nuestro cuarto. Espera, yo enseño mi cuarto. Mirad cómo se va vaciando todo esto. enseño mi cuarto, ¿vale? ¿Quieres? Sí. Bienvenido a mi cuarto. ¿vale? Este rinconcito que hay aquí me super encanta. Este es el mío, ¿vale? Ya lo hemos dividido, pero igualmente vamos a añadir algo más para que se quede completamente dividido. Y bueno, pues así va. Aún no puedo meter la ropa porque es que no tengo sitio donde meterla. Y. Te voy a poner mis cuadros por aquí. Sí. Que mira, que no tengo sitio donde meterla porque es que eh, me faltan baldas como esta para ponerla. Y yo tengo demasiado ropa, entonces tampoco tengo. También le quiero poner aquí una barra para poder colgar perchas y todo. Y yo mira, le he añadido esto que me encanta. Y bueno, y mira, aquí tengo yo libros que he y. Añadido yo. Esta estrella. La estrellita queda muy bien ahí. Aunque yo la colgaría de aquí del techo, pero bueno. Allá tú. Y así va. Mirad, hemos puesto aquí en la barandilla estas nuestras cosas para los viajes que te lo pones en el cuello para, para dormir. Aquí tenemos cada uno en nuestro. El mío es este. Bueno, voy a terminar de subir el vídeo de esta semana. Que estamos a... A viernes y todavía no he subido el vlog de la semana pasada. O sea que vamos a ver si... Lo terminamos ya. Que llevo. Que solo me falta hacer la miniatura. Y llevo como cuatro días diciendo. Ay, mañana no lo hago. Ay, mañana no. Ya es hora de hacerlo. Así que vamos a hacerlo. Bueno, chicos, mirar Tengo aquí toda mi ropa que está súper desordenada. Y no la voy a meter en este armario porque mirad. Eh, yo iba a poner esta barra. Que tampoco entra. ¿vale? O sea, no. Así que, bueno, pues al final este armario no me lo voy a quedar porque tampoco cabe en percha. A ver, mirar Cogemos, por ejemplo, esta percha de aquí. No, no cabe. Así que este armario al final no me lo voy a quedar. Aquí tengo crema. Que esta está bastante bien para la cara y eso. Es del Mercadona, que siempre que vamos a España compramos bastante para traer aquí. Esa es la que uso para la cara y todo eso Y hidrato bastante bien Así que bueno, a lo que iba Este armario al final no me lo voy a quedar Así que la ropa esta la pondré por aquí Pero antes voy a pasarla La aspiradora Que todavía no hemos limpiado el suelo Ni nada Mirad chicos, ha venido este tractor Porque Bueno, la casa esta se calienta a leña Y este tractor Bueno Hemos hecho un pedido para que nos traigan leña para todo el invierno entonces aquí el tractor ha traído toda la leña y lo que van a hacer ahora es meterla en la casita esa así que mirad, me he puesto yo aquí hacer la comida vamos a comer albóndigas con macarrones y tomate y mientras los demás están por ahí haciendo, poniendo la leña en, en la caseta esa que os enseñé antes Y, eso. y también van a, van a instalar el lavavajillas y van a explicar cómo se usa el horno, la sauna y todo aunque nosotros ya usamos ayer la sauna, pero bueno, parece que no la usamos bien entonces, todavía se están haciendo las albóndigas vamos a remover un pelín la pasta para que no se pegue en el fondo son la una y tenemos prisa para comer porque Noah tiene un cumpleaños ahora en el pueblo de al lado está a 4 kilómetros así que papá la tiene que llevar y vamos a aprovechar porque hoy es sábado y vamos a comprar chuches vale. bueno estamos llevando ahora a Noah al cumpleaños de su amiga y luna se ha puesto delante en el coche que es la primera vez que va delante y mirar dice que es la primera vez no pero yo creo que sí no Ah, dice que coma más por una vez. Bueno, pues mirar, estamos yendo al baño de su amiga y después vamos al supermercado que tenemos que comprar las chuches, como dije antes. Que hoy es el día de las chuches. Bueno, chicos, voy a enseñar lo que me he comprado. Me he comprado este refresco que creo que es de, a ver, espérate. que te lo mire. A ver, uh, de limón y fresa luego, estas chuches de aquí, que son nuevas, que es un chuches y algún chocolate. Y luego esta chocolatina sí. de... Sirope de sirope de arte. Mira que está por ahí, en la playa. Mirad chicos, hay renos ahí. Se sí, van. A ver si los vemos por aquí. Mira, allí van Oh, está el papá, la mamá Y el reno, bebé Sí, ahí se van Mira chicos, me he cambiado de armario Ahora tengo este El otro que tenía Ese, ese que hay allí Que tiene las puertas de, de cristal pero he cogido este, le he quitado las puertas porque yo creo, yo quería que fuese así. Un armario que como que se viera por dentro y todo. Ay. Ups. Entonces, bueno, pues eso. Y ya he metido algunas cositas. Y ahora lo que voy a hacer es con las cortinas que tenía el otro armario de cristal que os acabo de enseñar. Ponerlo aquí para separar. Un poquito más. ¿Vale? Y Luna está aquí que va a hacer una limpieza de armario, tiene demasiada ropa así que va a seleccionar y voy a poner esto. Mirad cómo me ha quedado, eso me ha quedado bastante bien, ¿qué? Vale, ahora la cojo, que se ha quedado así, yo creo que me ha quedado bastante bien y voy a intentar ahora ponerlo por ahí que yo creo que también puede quedar bien. Mirad, ya está listo, yo he puesto las dos cosas Y hemos encontrado unas tablas que vamos a poner aquí Como estantería Encima ponemos unas cajas y ya se dividirá Se dividirá entero ya. Y ya quedará lista la pared Mirad chicos, así es como tenemos la casa por ahora Hemos puesto ahí el silloncito ese Aquí hay una noa En su postura natural Hemos puesto aquí el sofá La... La, el mueble de la tele, la mesita esta y bueno pues aquí hemos puesto esta mesita y aquí tenemos la impresora, lámparas, cosas varias y bueno aquí tenemos puesto esta vitrina y aquí tenemos maletas donde hemos traído toda la ropa y eso y luego aquí hemos puesto este a ver dónde está aquí este mueble que hemos comprado perchero que le falta una bola porque es de segunda mano Así que esto Así que así es, está La casa después de tres días Tal vez no has mudado No, ¿quieres volver a enseñar tu cuarto? ¿Hay algún avance? Sí, pero ver, es, es que es por la noche, tío A ver Es que por la sí. noche ya se acaba el blog Ya, pero por, por la noche Bueno, a ver qué cambios has hecho Estaban las luces... ¿Esto lo enseñamos? Creo que no Pero bueno, estas luces... Es que todavía no me acuerdo no, no, no, Todavía no, no, falta mucho claro. Me voy a poner un espejo de, de cuerpo entero También aquí va a haber una cosa Va a poner los dibujos También una lámpara de escritorio Una cama Podrías hacer una encuesta En tu Instagram de dónde poner el escritorio Si ¿Sí, así o... Oh. Llegó a la ventana. Cuando me llegue a la cama, voy a. A lo mejor también puedo poner la cama aquí. No, el escritorio es mejor aquí porque entrará la luz del. Que sí, pero que ya veré porque a lo mejor cuando me llegue a la cama y en todo lo que quiera, pues a lo mejor pongo la cama aquí o algo así. No sé. Os voy a explicar ahora lo que me falta a mí en mi habitación. Antes que se me olvide. Mirad, entramos. Me falta mmm, unas cortinas. Vamos a encender aquí. Una lámpara bonita, que esta no me gusta. Nada así morada, no. O sea, esto vamos a cambiar. Una alfombrita. La cama esta me parece que la voy a poner aquí. Y aquí quiero poner un mueble así como, no sé. Y aquí arriba un espejo. Luego. Aquí voy a poner un escritorio que me encanta que he visto Y luego aquí se quedaría como un hueco Y ahí voy a poner una cajonera para meter el resto de, de mi ropa Que aquí no me cabe todo Así que eso Y luego más adelante ya iré poniendo, quiero poner aquí como si fuese esto Un sofá Pero bueno, eso es ya muy, algo muy extra Y otra cosa así muy extra es poner aquí como una cosa que he visto Que es un perchero que se cuelga aquí y que se queda las perchas y que más también hay que ponerle aquí el papel de pared o sea esto va a ser un proceso bastante largo o sea aquí tenemos por lo menos hasta navidad por lo menos porque en navidad como vamos a ir a españa pues ahí me quiero comprar varias cositas chicos mirad hoy los renos están aquí al lado qué monería por dios que están aquí al lado, eh. En serio, mirad. Y ahora vamos a comer lentejitas. Los frenos estaban por ahí que ya se van. Ya se han ido. Sí, ya se han ido. Qué pena. Bueno, mañana seguro que vemos más. Mirad, estamos dando, yendo a dar un paseo para conocer un poco la zona nueva esta y por dónde tenemos que coger mañana el autobús. Mirad, esto es un hotel que hay aquí al lado. Y eso, mirad todo el espacio que tenemos aquí. este es un poquito grande, ¿eh? Te vas a tener este. No, pero este es no, nuestro, este es de la.. Sí, pero el es... terreno de la casa llega hasta los árboles del fondo. Sí. Es como los campos de fútbol. Entonces, se supone que la estación está más por allí. Bueno, pues por aquí vamos y aquí está ya nuestra parada. El camino no es que sea muy largo. Es de unos 200 metros nada más. Y llegamos a nuestra parada de autobús. Aquí tenemos que venir mañana. Tenemos que estar aquí a las 8 menos 10. Para que nos recoja el autobús. Wow, chicos, mirad los paisajes que tenemos Al ladito de casa Se Hemos subido esta cuesta Wow, mirar Ahí la montaña sí, Es súper bonita Estamos aquí caminando Y hemos descubierto esta cabañita Que parece un labu Los labus son las cabañitas Estas que hay Para hacer fuego y salchichas Algún día haré un vídeo Explicando eso Que lo tengo en en la lista de ideas desde hace bastante tiempo así que algún día lo explicaré y ahora ahí al fondo, muy al fondo están los renos que antes estaban en nuestro jardín ¿Ves? y ahora hemos llegado aquí a un pantano hay muchas setas por aquí por la zona de Sineta no había ninguna, la zona de nuestro antiguo pueblo. El caminito no es que esté muy cuidado aquí en el pantano, pero es bastante bonito y natural. Sí, es enorme. Y aquí ahora mismo hay... <risa> Un merendero en medio del pantano <risa> En medio de la nada <risa> ¿Qué haces? Se mueve la tierra Mira, se mueve hasta ahí <risa> Mira, hemos encontrado estos arándanos que crecen aquí en el pantano Y están buenísimos Son, mirar, crecen ahí y bueno, el camino llega a nada. Pero igualmente vamos a seguir porque.. Ahí hay un cartel. Sí, pues vamos a seguirlo, ¿no? Este va de vuelta. Ah. Y... Pero si sí, ¿dónde, de dónde van a venir la gente aquí. Porque vienen con las motos de nieve por aquí. Ah, ah vale. Bueno, mamá acaba de llegar que había rebajas en esta tienda en minimani. Madre mía, se la compró. Vasos. Vamos a ver. Cubo de sauna. Si había dado cubo de sauna, te lo he visto. Me voy a llevando estas cosas. Solo no ¿Eh? el tazo. ¿Esto qué es? es Mira, he comprado estaba un euro por paquete ¿Eh? ¿Dice No la casa No tiene la No a llevar esto? Vamos a bolsa. Mira lo que se ha comprado mamá Una cosa de esas Bueno, bueno Un pequeño haul de lo que se ha comprado Nada más unos que que vasos unos vasos unas cosas para hacer hielo con formita unas cosas para la sauna A ver qué luces te has comprado Este es un que Ah, de cocina A ver las luces ¡Oh! ¡Qué chulas! ¡Qué chulas! Así para nuestro cuarto. Para ese nombre. ¿Es que sí, para, en nuestro, para nuestro cuarto, ¿no? No, son para afuera. Ah, son para afuera. Sí, y luego lo voy la sauna. ¡Ay, qué bueno! Y zumo, cacao. Estos que son para... Ah, para el baño. Pasta de dientes para cada baño. Y comidita. jabón Nata. Tortitas de espinaca. Uvas. Natillas más jabón ah, y el cubo para la sauna Ay, pues qué bueno todo lo que se ha comprado más. más olor es para el olor para la sauna limpiar para olor oye con eso puedo hacer velas que yo tengo aquí cera para hacer velas aquí tengo aquí todos mis tarritos haciendo esencias para los olores Ah, esto es un cacao para los labios.